girls and boys. Ready? Let's begin. Toma, pa' tu casa <ríe> Carlos, güey, no hay güey para ti <ríe> Por matado. Interesante bugueo ¿Y este? ¿Lack? ¿Hola? Wow, ¿Qué pasa? ¡LOL! RAT 6K, me lo he cargado en el arbusto. ¡Qué rata! ¡Qué rata! LOL Caque hay un nota, hola. Vale, ven para acá, güey. Te voy a dar poquito. Tú sí, aquí viene toma para tu casa venga arma madero crack Gracias por la contribución Felicidades por participar sostenido. Oh, estás en blanco, ¿eh? Ahora no voy a parar de dispararte Y va a ser el juego de la muerte Venga, y ahora te he matado Porque eres un esmayado, Que sí, crack? Pues ves la dispara a tu puta madre En el coño dicho Ay, es que he visto algo moverse ahí. He acercar a Franco y le acabo de meter un disparo en la cabeza. partida tan guapa y tan random madre mía súper rara la verdad tiene el aire de todo es un poquísimo más mal, pero aún así más riesgo y he dejado uno super ultra me ha tocado y ha sobrevivido el, el puto cerdito cuando tú tienes el máximo high ground la verdad ves a todos los normales rotas Aquí ya morí No tengo match Me, me quedan dos sí. He robado materiales Por ahí Pero no llego O oh, sí, Dios que potra oh, oh, Aquí me quedo ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡What the fuck? <laughs> Madre mía, no se lo okay. crees! ¡WOAH! What the Fuck is going on bro <laughs> lo, lo, los lo, eh lo, lo, <risa> pero que le he pasado, o sea, ¿qué pasa? Hace el top y, y ya está. Hola. No lo quería matar <risa> en principio, digo, a ver, me, me da pena, pero bueno. O sea, bueno, un punto de gratis, pero ¿qué?